La herramienta de curvatura apareció en la versión 2014 y te permite generar segmentos curvos sin tanta complicación. En la barra de herramientas encontramos la herramienta de curvatura, la seleccionamos con un clic. Voy a hacer esto, voy a dar un clic para generar un punto, otro clic para generar otro punto y a la hora de generar un tercer punto, mira cómo se genera esa curvatura. Esto es realmente muy bueno y bastante profesional. Damos un clic para generar el tercer punto un clic para generar el otro punto y al último quiero que te fijes muy bien cómo vamos a cerrar ese circuito que sale ese, ese circulito pequeñito y ahí lo tenemos prácticamente cerrado así podemos crear objetos curvos voy a borrarlo dos veces presionando la tecla de delete ahora voy a trabajar con segmentos rectos voy a dar un clic acá voy a irme hacia abajo voy a presionar la tecla de shift ok y lo tengo ahí pero si quiero generar un tercer punto ahí tienes ese problema ¿Cómo lo corriges te acercas al segundo punto presionas, presionas la tecla de alt click ok y mira ya no se hace curvo Presiono la tecla de shift perfecto voy a irme hacia abajo recuerda presiona la tecla de alt click otra vez alt click para que se nos ajuste muy bien ahora sí shift click aquí a partir de este momento puedo generar segmentos curvos como realmente yo quisiese ahora una noticia muy chévere que tiene esta lección es que hay un videito que acompaña aquí a la descripción donde te explico con más detenimiento y cómo redibujo un logotipo utilizando esta herramienta. Te aconsejo también muchísimo que veas este video. Esperemos que estos conocimientos los sigas aplicando día a día en tu trabajo diario. Te invito a suscribirte a mi canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.